el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Amén. Oración para todos los días Aquí estoy Jesús, Maestro nuestro, consciente de mi condición de pecador, te adoro porque has amado a toda la humanidad hasta el extremo de entregarte por ellos. Creo en tu amor infinito hacia nosotros y te doy gracias por los valiosos dones que has concedido a la humanidad, especialmente por el Evangelio, la Eucaristía, la Iglesia, el sacerdocio, la vida consagrada, la Santísima Virgen María como Madre Nuestra y tu misma vida por nosotros. Dulce corazón de mi amable Salvador, haz que arda y siempre crezca en mí tu amor. Del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 23 hasta el capítulo 12, versículo 2: Tienes misericordia de todos, porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para llevarlos al arrepentimiento. Tú amas todo lo que hiciste, y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo aborrecieras, no lo hubieses creado. Y, ¿cómo subsistiría nada? si tú no lo quisieras, o cómo podría conservarse si no hubiese sido llamado por ti, pero tú perdonas a todos, porque todo es tuyo, Señor que amas cuanto existe, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas, por eso corriges poco a poco a los que pecan, recordándoles su pecado para que se aparten de la maldad y crean en ti Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Para reflexionar, la consagración al corazón de Jesús incluye una oración constante y reparadora por las necesidades de nuestra nación. El verdadero devoto del corazón de Jesús no se preocupa solamente de la propia santificación y de la propia salvación. Nosotros tenemos que unirnos a la oración de Jesús en el huerto y decir, me consagro y me santifico por ellos, por todos los cristianos y por todos los hombres, para que ellos también sean santificados y redimidos. No es posible sentir el amor del corazón de Jesús y después llegar a la conclusión de que el mundo está irremediablemente perdido y que lo mejor es huir de él. Tenemos la gran responsabilidad de orar por el mundo y por toda nuestra patria. La oración hecha con fe nos llevará a encontrar caminos de paz y de progreso. Para recordar durante el día, Salmo 91 Tú que vives al amparo del Altísimo, a la sombra protectora del Dios Omnipotente, dile al Señor, Tú me proteges y me defiendes, Dios mío, yo pongo mi confianza en Tu amor. El Señor dice, en mí se apoya, yo lo libraré. Porque invoca mi nombre, lo protegeré, yo lo escucharé cuando me invoque, en la aflicción seré su compañero, lo protegeré, lo amaré, le concederé una larga vida y lo haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús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 Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, sustancialmente unido al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, dotado de infinita majestad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, sagrario del Dios Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuego inagotable de caridad. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de justicia y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, plenitud de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en el cual están todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en el cual habita la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en el cual el Padre se ha complacido plenamente, Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos nos enriquecemos. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de todas las naciones. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y misericordioso. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso con todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propicio a perdonar nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, herido por nuestras maldades, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salud de quienes esperan en ti. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de, de quienes mueren en ti. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros y danos la paz. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oremos. Señor Dios nuestro, infúndenos las virtudes del corazón de tu Hijo, e inflámanos con sus mismos sentimientos, para que conformados a su imagen merezcamos participar de los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce corazón de mi amable Salvador, haz que arda y siempre crezcan en mí tu amor. En un momento de silencio, meditemos en la consagración de nuestra nación al sagrado corazón de Jesús.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 Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por acompañarme en este noveno y último día.